Cansado de dejar tu batamanta para intimar con tu pareja BS3K, la batamanta con agujeros en zonas específicas Con zonas de velcro para interconectar distintas batamantas Batamantas de 2, de 3, de 4, de 5, batamantas para perros, gatos, ovejas, animales Y mi lema es, las cosas difíciles las vamos a hacer, las imposibles las vamos a intentar todos hoy les a la de la de de la de la de la de la de la qué si lo es más necesario. Bueno, eso es lo que ocurrió. Eso es lo que la Eso es lo es la aplicación Queremos hacer un precio un problema de la, aplicación de la no, no, no, no La foto es del viernes, la conversación es de ayer. <risa> y, creo que... no, Pero... no. y además creo que los dos, los dos mismos. Creo. No, diferente al... Vale, vale. No, no, no, no, no, no, no, no. Hay una sobresaturación de candidatos, hay más de 6 millones de personas en el paro, y no siempre el currículum refleja las habilidades y las competencias de una persona. ¿Tú te estás qué? No, no, no,